Eh, hay de todo, eh, sobre todo entrevista a personajes importantes. Amado, Aquí de, está con nosotros... La producción nos informan. Eh, Espérate Francis, eh, con el perdón. Quiero... Ah. Déjame presentar a Juan. Ah, pues. Está con nosotros Juan Taveras, economista de profesión, ex eh, vice, subdirector de, eh, administrativo ¿verdad? Sí. del recinto Gua de San Francisco, un amigo nuestro con quien vamos a conversar. Buenos días, Juan. Buenos días, Amado, y a los demás. Mira, Pero antes... Buenos días, amigos, profesor. Vamos, a, vamos a, ver a, ver, qué, a ver qué tú tenías, qué tú tenías eh, Francis. Eh, ¿Qué tenías no, que me decías? la información... ¿Cómo estás, Juan? Bueno, bien. Es que ya están las vacunas para sí, los productores de sí, pollo. Sí, es decir, bien. que pasen a recoger la mano. Bien. Vamos a dar la información. Para agricultura, a, agricultura. Sí, vamos a decirlo. Él más. lo va a pasar, la información. Ah, okay. Sí, vamos a pasarla con... Uh -huh. la, ¿A dónde ir y esas Sí, con más orientación. No sabe a dónde. Juan, Bien. buenos días, Juan. Buen día. Buenos está? días, profesor. Este, este gran equipo <risa> trabajando en la mañana. Tema muy importante. Y a la comunidad que diariamente lo televisa a ustedes y lo escucha. Eh, porque, y lo ve mira, por las redes. Mira, el, el, el, los economistas son visionarios. Los economistas tienen una visión de futuro. Eh, producto de lo que pasa ahora. Hay una situación de crisis en Haití que viene acrecentándose cada día, cada día, cada día, cada día. Y la pregunta es, tienen dos opciones, o se tiran al mar, que no lo van a hacer, o vienen para la República Dominicana. ¿Qué puede pasar con la economía nuestra, con el empuje que va a, se va a provocar producto de la situación de crisis en Haití? Sí, buenos días. Eh, hay que recordar, antes que de abordar la pregunta como tal, hay, uh -huh. eh, un elemento de carácter histórico que nunca se debe obviar cuando uno va a hacer análisis de la situación de Haití. Haití. Todos sabemos que la, la primera revolución, digamos, en contra del colonialismo en América, fue en Haití, en el año 1801. Un país, eh, media isla, que decide hacerse libre pero eso le costó caro, además de que fue una, una revolución muy sangrienta eh, y en donde los esclavos, podríamos decir, que se sublevan y que se liberan, deciden exterminar no solamente a los verdugos, ¿verdad?, eh, franceses, españoles, sino que eliminan todas, prácticamente exterminan a las razas y se, se declaran libres. Pero eso le costó bastante caro a Haití. Recuerden que, bueno, cuando Haití invade la República Dominicana, que era un conjunto de aldeas de la República Dominicana, Haití era una, prácticamente una potencia en el sí, Caribe. Sí. Eh, sí, en ese eh, pero entonces, el hecho de que se declaró libre le costó caro porque Francia particularmente eh, le dijo, está bien, ustedes van a ser libres, pero tienen que pagar el costo de ser libre 150 millones de francos, de, ¿verdad? De, sí, que en el... el Paz, es que eh, ahora, 150 a, millones a, de Ahora de estamos millones. hablando... Ahora podríamos hablar de... 20 mil millones de dólares. De, de más de 20 mil millones de dólares. Ah, podríamos ah, hablar. Entonces, eso vino creando una situación en la sobrevivencia ah, como, como país, ah, nuevo país ya liberado, bastante alto, porque entonces... Eso fue generando una serie de, de precariedades porque todo lo que Haití producía, todo lo que exportaba y que lo generaba a nivel del, del presupuesto público era para pagar esa deuda. Entonces eso gen, comenzó a producir una situación de, de empobrecimiento continuo y la gente entonces buscaba la manera de vivir de alguna manera, ya fuera depredando el bosque, porque además no le dio tiempo, podríamos decir, de generar unidades productivas que le permitieran, pues, subsistir adecuadamente, como el caso de la República Dominicana, que, como decíamos, no obstante la crisis que España dejó abandonada como colonia, la boba, ¿sí? lo que llaman España boba, y los tiempos de Núñez de Cáceres, eh, que era gobernador en ese tiempo de la isla, pues en ese tiempo entonces... A partir de ahí, en la República Dominicana y con la independencia comienza a generar unidades, no solamente de ateros, eh, en términos del ganado, que por eso sabemos que Pedro Santana eh, asumió el liderazgo del enfrentamiento a los haitianos, precisamente porque tenía un grupo de ateros eh, que trabajaban en la, un ejército, en la ganadería. Un ejército, es, un ejército la de los mismos trabajadores que trabajaban con él y aliados, sí. en el, y vino desde el este, para eso, y en el caso del norte, los productores de tabaco también que formaron su ejército con machete, famosa sí. eh, revolución claro. la que se destaca los de la, Sí, bueno, entonces hay pero Haití va entonces un proceso de degeneración, podríamos decir, en términos de su institucionalidad mientras la República Dominicana va fortaleciendo su institucionalidad O sea, se da ese fenómeno de, de, de tenemos que decir esto porque para entender la situación mm. de estas dos medias islas y además el tratado que hicieron y eso también es parte de esta dinámica de discusión entre el, el, otro, el tratado de Basilea sobre todo entre España y Francia para definir quién se quedaba con cada una de las las partes de la isla. Entonces, eh, quien más salió perdiendo en todo este proceso fue Haití. Y entonces, pero nosotros, como media isla, que compartimos la isla, también hemos sido afectados desde ese tiempo hasta ahora. Entonces, podríamos separar la isla, cortarla en dos y separar Haití, eh, Francis. Entonces, tendríamos una situación de verdad que Haití, no es solamente un problema para nosotros, es una solución y precisamente esa es la discusión que debemos valorar y por ahí, por esa línea, amado. Entonces, Maestro, Sí. sabemos del peso económico que está significando para nosotros la presencia de nacionales haitianos aquí, pero también sabemos la contribución de ellos en, en, en principales labores como la construcción y la agricultura. No obstante a ello, ¿qué solución como economista nosotros podemos tener como nación? Bien, eh, de verdad que la solución del caso haitiano es complicada. Sí. Nosotros lo, no lo vemos simplemente desde el punto de vista económico. Ahora, si lo vemos, separamos los demás factores y lo vemos... Solamente desde el punto de vista económico, tenemos que, que decir. Hay algunos economistas que sí, han planteado la creación de zona franca en toda la zona fronteriza. Un muro sí, industrial bueno, tenemos, exacto, tenemos que decir, antes de precisamente que es interesante ese, ese, ese análisis de la propuesta de inversión en la frontera, sí. eh, que Haití, para nosotros, es nuestro segundo socio comercial. Y el más cómodo. Por porque, cercanía. Por cercanía y por condiciones. Aunque, fíjense que hace algunos años hay contrabandistas haitianos, porque Haití se rige por bandas de. Eh, ¿Cómo que le llaman? Por, por... De contrabandistas. Uh -huh. de, todos los, de, de todos los tipos. O sea, lo que eran los bucaneros y filibusteros reproducidos a los tiempos modernos. Entonces, ¿qué pasa? Y por eso Aristí, cuando quiso enfrentar aquella vez en el 2003. A Tenía los, formación política sí, Que de hecho fue de aquí que, hacia allá Quería institucionalizar el país Sin embargo, no, pudió. no resistió La presión y el poder De los contrabandistas Contrabandistas de todo tipo de cosas De todo lo peor de todo, Entonces, esos son los que controlan y Por eso no hay Estado prácticamente En Haití Porque cada, cada vez que algún presidente Intenta enfrentar esos grupos Entonces, en función de eso fue Que se le pusieron... Restricciones A las exportaciones dominicanas Hace algunos años De cien, de 33 productos dominicanos Para fines de evitar Que entraran esos productos Entonces los contrabandistas eh, Poder entrar por mar Porque no lo pueden hacer por la frontera De República Dominicana el contrabando Como lo hacen por el mar Entrar de otros de de, otro, de otros orígenes Productos bueno, de los mismos productos Que se producen en la República Dominicana Venezuela y el hermano de Bill Clinton De, de Hillary Clinton tiene la conexión de huevo de Venezuela. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de eso, y no, no obstante, fíjense en las estadísticas, la, cuando en ese entonces las exportaciones estaban llegando casi a mil millones de dólares de productos hacia Haití. Cuando se ponen las restricciones, es verdad que disminuye. Eh, pero aún así se mantienen las exportaciones porque se mantiene de manera informal de aquí para allá. Hay una parte que es formal, pero una parte importante es de esas importante. exportaciones Entonces, ¿sí hemos caído es informal. Juan, mucho comercio de aquí lo hacen igual. Sí, pero Juan, aún pregunta, así, Juan. no obstante, las exportaciones han disminuido. Sí, Juan, Pasamos pero... de cerca de mil millones de dólares al año pasado, al 2019, 650 sí, millones de dólares. O sea, pero para nosotros significa un problema que Haití no esté estable. Además del elemento ahora sí incorporamos el otro elemento, el elemento de la migración de los haitianos. Hacia República Dominicana Precisamente, que eh, sí, perjudica ningún problema, ningún problema. Económicamente La migración haitiana a la República Dominicana No la favorece? Por un lado, por un lado Favorece, porque por, usted cree que la, la, la migración De los mexicanos a Estados Unidos no le favorece A empresarios claro. Sobre todo en la zona eh, Sur de Estados Unidos En las plantaciones agrícolas Fundamentalmente, y eso pasa en la República Dominicana Además de la construcción es eh, eh, simple, simple. Observemos la construcción cuando inicia una construcción. La mayoría de mano de obra, por no decir sí, la totalidad. Habría que evaluar qué tanto eh, favorece tener una mano de obra que eh, sencillamente, si sí, es irregular, vamos a decir, los empresarios se aprovechan, ese dinero no se queda aquí. O sea, hay que ver sí, cómo Hay no... una parte de ese dinero que se queda aquí, porque ellos claro. consumen aquí. Claro, Igual que un dominicano México, que está en Puerto México, Rico. Igual que un dominicano, eh, las remesas, eh, remesas eh, de, de aquí hacia Haití están cerca de ahora por alrededor de 400 millones de dólares. Hay mucha informalidad, por eso no se puede estimar con exactitud eh, en, ese, en ese aspecto. Pero mira, eh, los en el caso de la agricultura, yo le voy a decir que de mi familia nosotros teníamos una, una finca heredada de mis papás. Y nosotros la vendimos porque no había mano de obra. Y después yo dije, no había haitianos en esa zona, la zona montañosa, era en ese tiempo. Yo dije, si hubieran existido los haitianos, nosotros no vendemos la finca. Pues porque no había fecha. mano de obra en ese entonces. Entonces, eso es una función Muy importante. Es oyendo? un problema, un, yo digo como aquella canción, un mal necesario, pero es? que debemos regularlo, claro está. Bueno. Eso sí, no puede seguir de la, la manera informal sí. bueno. como si ¿Tú, tú, tú Cada vez que tú, sí. tú <ríe> vienes a este programa, ¿Eh? ese es la que es, es es es sí. sí. pues Yo lo que voy a hacer que que a es que me yo voy a ¿Todo aprovechar todo y todo todo voy a coordinar con el profesor para en la noche. Durante una hora, entonces ahí sí vamos a desplayar. Sí, sí. Señores, cuántas veras. Economista, profesor universitario, ex subdirector administrativo del recinto UAS San Francisco. Gracias, Juan. Muchísimas por estar con gracias, placer, y aclarar profesor. Y, y los puntos de una discusión eterna que hay en este país con relación al tema. Que se Debe seguir ese debate. Entonces, sí, hay que, claro, claro. que seguirlo. Siempre los debates no, no deben acabar claro, nunca. Claro bueno. Sí. Bueno, señores, gracias Juan. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver con qué WhatsApp. dicen nuestros amigos del WhatsApp. Adelante, Carolina.